A San Francisco, esquina de Papi Olivier, al lado de la suerte. Ah, okay. Estaba robando ladronazos ahí. ¿Y estaba acostumbrado a eso? Sí, en la suerte acabó y lo hicieron a hacer galletas el otro día y trompa. En la tienda de la suerte lo, mat lo mataron. ¿Y hoy quiénes no lo atraparon? Hoy lo atraparon un empleado de ella. Tenía muchas cucharas adentro ahí en la cosa. Eso no te puedes defender? Ese no lo estaba robando, que que estaba acostumbrado a hacerlo. Te la rompo.